Esto se siente ser un Super Saiyajin Fase Dios. Ah, es una sensación asombrosa. Increíble, este poder es sorprendente, señor Bills. ¿Verdad que sí? Debes estar muy emocionado. Y para serte honesto, yo también. Bueno, es hora de comenzar. Sí vamos que esperas. Muéstrame el poder que tiene un super más en Dios. ¡Ah, ¡Increíble! ¡Es como si no fuera mi propio cuerpo! Quedaste sorprendido. Claro, es impresionante, Mr. King. Esto es mucho mejor que lo que nunca antes había podido imaginar. Por favor, eso es muy poco para que te sorprendas. Ahora eres capaz de liberar más poder que eso, ¿no es? <risa> Déjenme de hacer una prueba con el Kamehameha ¡Es impresionante! Veo con sorpresa que has comenzado a darte cuenta del gran poder que ahora posees. Sí, pero solamente un poco. Vamos, es hora de pelear. Si yo gano, detendrá la destrucción de la Tierra. Me parece bien, pero no hay nadie en el universo. Lo suficientemente fuerte para igualar al dios de la destrucción. Es increíble. Esta vez Goku obtuvo un poder extraordinario. Tal vez, pero no le ha dado no, un solo golpe desde que comenzaron a pelear. Ayus, ¿Y ahora qué hago? Aquí está? Señor Bills, me impresiona su gran fuerza. Oh, yeah. en el planeta del Cayo del Norte. Debo reconocer que has cambiado bastante. Así es. Si hubiera permanecido así cuando lo vi en el planeta de cayo estos ataques no los hubiera soportado. Lo más seguro es que yo ya estaría muerto. Aunque, yo estoy empezando a tomar confianza. ¡Vamos! ¡Continuemos con esto, señor Bills! lanza el siguiente golpe. Al fin empiezo a ver sus movimientos y eso me alegra, bien, señor Beast. ¿Sí? ¿Así estás hablando en serio? Entonces hagamos una nueva. No puedo creerlo, No eres tan malo como. un buen esos son los al que tenemos. ver el super Saiyan King! Dios Dios apenas está desarrollando. Se te va. Perfecto. Me agrada mucho tu entusiasmo. Dime qué te parece esto. El Super Saiyajin Fase Dios Eso fue sensacional Por lo que veo, finalmente te estás acostumbrando al poder del Super Saiyajin Fase Dios Y eso lo va a hacer mucho más emocionante para mí <risas> Para mí también. ¡Ahhh! No sabe cuánto esperé por esto. <tose> <tose> un golpecito en la cabeza! ¡Y después uno en la espalda! Creo que en detrás te pasé un poco Aunque sí decidió su merecido Aunque tú eres de esos... ...sujetos que les gusta vengarse ...que admito que yo también detesto perder. La verdad de la pelea entre dioses... ...comience a partir de ahora. ¡Me gustan sus palabras! ¡Eso solamente fue el comienzo! ¡Aún no ha visto nada! ¡Estoy esperando... ...los ¡Bien! ¡Llegó la hora! No le hice! ni un solo rasguño Pues ni hablar Creo que necesito ser más duro con Te tengo un regalo gigantesco nuevo para ti. Caracoles, eso se ve mucho más grande que el pasado. No, Me ha estado engañando, señor Bills. Esa no es toda su fuerza, ¿verdad? Me descubriste. No, lo siento mucho. Pensé que si dejaba que te lucieras un poco, tal vez te volverías mucho más fuerte. <risa> Creo que ya le estoy entendiendo a esto. Imagino que nadie se ha atrevido a pelear contra usted cuando utiliza su verdadero poder, porque de lo contrario, uno puede... La Olvídalo, tú jamás entenderás más? Super Saiyan más en Papá. ¿Sabes qué? Ya me lo sueño. Tengo, sueño, tengo sueño. Tengo sueño. Tengo sueño. Tengo sueño, tengo sueño, tengo sueño, tengo sueño, tengo sueño, ya no soporto el sueño. ¡Maldito! Eso fue perfecto. Como gustes, de todas maneras nunca tengo buenos motivos para destruir planetas. Sospecho que voy a tener que llegar a esto para que reacciones. ¡No! ¡No te atrevas! ¿Qué no te importa la vida de los humanos? Esta es una batalla entre dioses. ¿Piensas que la vida de los humanos es más importante que esto? Avento decirte que esta vez no serás capaz de detenerla. Eso fue muy sencillo. Solo debo destruirlas. Te demostraré el poder del Super Saiyajin Dios. ¡Así que prepárate! ¿Estás listo? con la pelea, señor Gilson. Creo que el poder del Super Saiyajin, pase Dios, está por mostrarme una fuerza que nunca antes había conocido. Me gusta como piensas, y por eso quiero premiar a la fuerza que te impulsó a ponerte de pie demostrándote de poder. ¿Qué es esta sensación? Su, su, su poder destructivo se propagó por el universo entero. Entre más cerca estemos de la zona de impacto, mayor será el daño. El universo podría estar en peligro. Ojalá no se nos ocurra otra vez colisionar sus poderes. 飯 ¡El chalada, señor mío! Antepasado, es inútil. es igual a mi premonición. para llegar hasta aquí. Te felicito, Super Saiyanín Fase Dios. <risa> y todo gracias a usted, señor Bills. En el siguiente ataque, prometo esforzarme al máximo para que sepa lo agradecido que me encuentro por darme la oportunidad de llegar hasta aquí. Es la tercera colisión. ¡El universo será... será destruido! Lo conseguí. Los golpes que lanzó tenían la misma fuerza y la misma inclinación que su oponente. ¡Eso lo ayudó a bloquear por completo el ataque de Bills! La verdad es que pensaba conseguir mi objetivo hasta el segundo intento. Pero conociéndolo bien, señor Bills, sabía que no me facilitaría las cosas. Este intento acaba de probar una técnica a la mitad de nuestra pelea. Ya tienes el poder de un dios. No me digas que planea superar ese empeño. ¡Sí, prepárese. Let's yeah. do hmm? el poder de una deidad. El poder del Super Saiyajin ¿Eh? de está diciendo que... ...es posible superar mi propio límite. Tal y como pudiste verlo, no acabo de sufrir mi energía por completo. ¿Eso se puede? Es posible, pero solamente si utilizo el 100% de mi poder. Increíble, eso no lo esperaba, aunque sigue ocultando parte de su poder. Oye, ¿tienes un plan? No pensé en nada. ¿Usted, señor? Estás loco de remate. Usted también, señor Mills? No entiendo, de pasado, no es que siguen golpeándose entre sí, pero las ondas destructoras no han a aparecer, Eso es, porque se trata de una simple pelea. ...se terminó el tiempo. ¿Dijo algo entre dientes? Oye, ha sido un digno apodente. Al fin has sobrepasado tus propios límites. Pero eres un simple salladín... ...que me obligó a utilizar todo ese poder como mi tiempo. ¡Dije de hablar o se morirá la lengua! Tus poderes como super se han desfumado, aún así. ¿Qué te sucede? ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¿No se te acabó el tiempo? ¿Eh? energía como Super Saiyajin fase Dios ya desapareció pero ¿a qué hora pasó esto? Ni siquiera sentí cuando Mickey comenzó a debilitarse. En realidad tu transformación como Super Saiyajin fase Dios no se desvaneció por culpa del límite de su poder. Al parecer tu poder se fusionó por completo contigo. ...y el resplandor rojo perteneciente a un dios diosigratente en tu interior... ...como una llama resplandeciente. Pues, no me había dado cuenta... ...pero no le veo nada de malo mientras pueda seguir siendo yo. Pero no se supone que el poder de los corre por tus venas. ¿Acaso ya lo olvidaste? Tengo el sorprendente poder de suprimir cualquier energía. Todavía no. Despojas a cinco Saiyajin de su poder. Y con lo poco que tenías lograste crear un Super Saiyajin face Dios. Lo integraste a tu ser... ...y lo perfeccionaste solo para obligarme a utilizar todo este poder. No quiero que nadie lo sepa. Esto es solo un secreto. Pero hubo un instante que me arrepentí por haberme observado con mi premonición. Guárdese sus comentarios. No me agrada escuchar algo así. Ay, esto es frustrante. Yo quería ganar. Imagino que no va a estar disponible para una segunda pelea. Ahora, va a destruir la tierra, ¿cierto? Sí. Utilizado hasta mi última gota de poder para derrotarlo, señor Bills. No voy a dejarme de caer solo así. Hasta la última gota de tu poder. Bien, si así es, trata de golpearme. Esta vez terminaremos con esto. Claro. Señor Bill